Las buenas noticias primero. El mundo está bien. Tenemos una guerra civil en Rusia. Patriotas contra ultranacionalistas rebeldes y 15.000 armas nucleares en juego. Solo otro día en la oficina. Caleta al-Assad. Me alegro de verte, amigo. Coge uno de los rifles de la mesa. Ya sabes cómo va esto. Ve a la estación 1 y apunta tu rifle a la zona de disparo. Ahora apunta con tu rifle al campo de tiro Ahora dispara a cada blanco mientras apuntas desde el punto de mira Estupendo Ahora dispara a los blancos mientras apuntas desde la cadera Para de apuntar con tus miras Para, disparar desde la cadera. Para de apuntar con tus miras Ahora voy a bloquear los objetivos con una hoja de contrachapado Quiero que dispares a los objetivos a través de la bandera. Las balas utilizan materiales delgados y débiles como la madera, escayola y hojas de metal Ahora voy a hacer que los blancos aparezcan de uno en uno Dales lo más rápido que puedas Un buen trabajo compañero Ahora combina corta en el arsenal Bien, ahora cambia a tu rifle Ahora saca tu arma corta Recuerda, cambiar a tu pistola siempre es más rápido que recargar Bien, tu habilidad para matar frutas es excepcional El Capitán Price quiere verte es el PNS, señor. Señor, sea suave. Bueno. Es su primer día en el regimiento. ¡Qué clase de puto nombre es, Soap? ¿Cómo es que un mamón como tú ha pasado a la selección? Soap, es tu turno para la prueba de combate cercano. Todos los demás, id a observación. Para esta prueba, tienes que recorrer la nave de carga solo en menos de 60 segundos. Gad posee el récord actual del escuadrón con 19 segundos. Buena suerte. Trepa la escalera de allí. GSMB 5 y 4 granadas pegadoras A mi señal, quiero que bajes por la cuerda de la cubierta y corras a la posición 1 Después de eso, asaltarás las escaleras en la posición 2 Después, llega a las posiciones 3 y 4 siguiendo mis instrucciones precisas en cada posición Coge la cuerda cuando estés listo ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! 2 ¡Ya! Cinco, ya, los brazos! Ya. por la puerta, Granada Otros blancos. Dispara a los blancos. final, ya. Sprinta hasta la meta. Coge la cuerda cuando estés listo. Ya, ya, ya. Dale a Dispara a los blancos. Posición 2, ya. A los blancos. Granada cegadora por la puerta. la meta! ¡Vale, Soap! ¡Ya basta! Es suficiente Sube por la escalera otra vez si quieres volver a intentarlo Caballeros, la misión del carguero va a comenzar Preparaos, despegue a las 2.00 ¡Rompa en filas! Equipo Bravo, la información de esta operación es de nuestro informador en Rusia. El paquete va a bordo de un carguero medio, número de registro Estonio 52775. Hay una pequeña tripulación y un destacamento de seguridad. Reglas de combate, señor. Tripulación prescindible. Base aquí Martillo 24, tenemos el objetivo a la vista, tiempo estimado 60 segundos. Recibidos, 24. Thank <laughs> you. A cambio. De acuerdo Escuadrón conmigo Escaleras despejadas Última llamada Pasillo despejado Que duermas bien Habitaciones de despejada. la tripulación Adelante Listo señor Separaos, dispersión de tres metros Tengo a dos en la plataforma Los veo Blanco neutralizado Tango abatido Walcroft, Griffin, cubrir nuestras seis. El resto conmigo. De acuerdo. Me gusta tener esto para los encuentros cercanos. ¿Qué razón tienes, compañero? A mi señal, adelante. Vigilad las esquinas. Muévete. Vigilad esas esquinas. Izquierda despejada. Derecha despejada Pasillo despejado Moveos Derecha despejada Escaleras despejadas Movimiento a la derecha Tango abatido Pasillo despejado Vigilad las esquinas Izquierda despejada Listo, señor Moveos Esperad a mi señal Esperando Granada pegadora fuera Ya Pasaré la despejada Te tengo cubierto, sigue adelante Escuadrón conmigo Zona delantera despejada. No hay tangos a la vista. ¡Comeos! Hay que permanecer juntos. Movimiento cero. Ya, hacia el lado derecho. Estoy en ello. Parece tranquilo. No hay tangos a la vista. Adelante. Listo, señor. Ya. Izquierda despejada, derecha despejada, muévete Movimiento a la derecha Adelante. Esperad, a mi señal. Dos listos. Uno listo. A mi señal, adelante. De acuerdo. Señor, tengo fuertes lecturas. Puede que quieras echarle un vistazo a esto. ¿Qué? Está en árabe. Base, aquí Bravo 6. Lo hemos encontrado. Estamos listos para asegurar el paquete para el transporte. No hay tiempo, Bravo 6. Se le acercan dos fantasmas a toda velocidad. Coja lo que puede y salga de ahí echando leches. Son rápidos. Probablemente sean mí. Mejor nos vamos. Zhao, no, coge el manifiesto en el contenedor. Venga. Recuerdo todos arriba. A toda velocidad. Waltrop, Leaf, ¿cuál es vuestro estado? Ya estamos en el helicóptero, señor. Se acerca aeronave enemiga. Yes. ¡Vamos de aquí! Base aquí, pájaro grande, paquete asegurado, volviendo a la base corto.